Hola, mi nombre es Daniel y mi propuesta es la de crear una pista de atletismo en el distrito de Hortaleza. Hortaleza es un distrito en el que la gente que vive suele ser gente que, que tiene muchos arraigos y que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio y que busca fomentar entre sus hijos eh, buenos hábitos. Eh, la propuesta de crear una pista de atletismo en, en Hortaleza eh, es porque creemos que le, el atletismo les va a dar una serie de, de valores que son muy buenos para los chicos. Eh, contamos en el distrito ya con un eh, club de atletismo que es el Sporting de Hortaleza pero que carece de sus propias eh, instalaciones y tiene que estar practicando deporte al final en parques o yendo a otros distritos. Pero el atletismo no es solamente correr, es también otras eh, disciplinas como lanzamientos, saltos, etcétera, que son muy difíciles de hacerlos así. La, la parcela que nos han asignado está en el barrio de San Chinarro, muy cerca de la entrada oeste del parque forestal de Valdebebas. Eh, si estás de acuerdo con nuestra propuesta, te agradecemos el, el voto y que podamos fomentar el deporte entre los niños y tener futuras promesas entre nosotros. Muchas gracias.